Sé muy poco sobre este tema, pero eh, en base a cosas que vi Hay quienes pueden a, a, recibir la distancia que tienen de otra cosa En base al oído eh, también podrías hacer eso Y creo que iría por ahí ah, va, va a ser algo así Tal, tal vez ayudarlo con, a contar los pasos hasta... Desde un punto, hasta un punto, que yo desde la puerta, hasta la mesa donde están O hasta la escalera Y cosas por ahí Panza de panza. Una recomendación para un one shot que tengo que masterear para unos amigos que nunca jugaron. Quiero que se copen y que la onda sea muy de d Trata de hacer cosas. Esto es siempre. Si es un one shot, primero, asegúrate que termine en un día. Eh, no importa cómo. Pero asegúrate que ellos consigan el final en un día. Como que se sientan que tuvieron una pequeña aventura en día Sobre todo para gente que vos querés enganchar el juego y mostrarle que onda. Así que...